Dentro de la aula virtual, los alumnos eh, pueden encontrarse tanto las unidades didácticas, que son los temarios eh, por así decirlo, como diferente información relacionada con la unidad que se esté trabajando, además de artículos, material audiovisual, etcétera, etcétera. Todo encaminado a mejorar su, su adaptación y también, evidentemente, su formación.